El 3 de septiembre eh, asesinaron a, a un niño de 13 años, Ismael Ramírez. Hoy eh, estamos con la mamá, con Alejandra Siriaco. Me llamo Alejandra Siriaco, sí. Ah, te agradezco mucho que hayas venido a Canal Abierto. El año pasado estuvimos allí eh, luego de ese, de ese hecho tremendo. Y bueno, hoy, eh, porque tenemos una marcha en contra del gatillo fácil, eh, también viniste a Buenos Aires. Sí, yo vine, sí es una marcha muy importante. Eh, ayer nos encontramos con todas las mamás de Castillo Fácil y fue muy, muy intenso, fue para mí, más para mí, digo yo, porque eh, yo nunca, nunca participé en ninguna marcha, eh, en ninguna, eh, o sea, nunca anduve así. Participando es la, es la, la primera vez que participo, pero algo por algo muy importante porque me tocó a mí. Eh, Conto, contame un, un poquito eh, qué pasó esa, esa noche eh, en, en ese lugar. Estamos hablando de San Peña, estamos hablando de la ciudad de San Peña en Chaco. ¿Y qué pasó en ese barrio? Que ese barrio se llamaba el barrio Obrero. En ese barrio obrero pasó, eh, fueron al mercado a reclamar por las tarjetas. Como muchos dicen que fue un saqueo, pero no fue un saqueo. Fueron a reclamar los dueños por su tarjeta. Y ir a reclamar por la tarjeta, eh, salió el dueño del mercado, como muchos cuentan, porque yo no estuve ahí. salió el dueño del mercado y le dijo que no, que la tarjeta no se lo iba a devolver. Que sí le iba a dar la mercadería, pero la tarjeta y los documentos no se lo iba a devolver. Y empezaron a llegar más, más, más dueños de la tarjeta que el dueño del supermercado, y se que agarró y llamó. Llamó a la policía. Yo creo que si la policía eh, está para proteger no está para tirar, tiro, a, a me atrapo. Eh, pasó esto a cinco cuadras del mercado. Mi hijo iba yendo para la casa ya. ¿Tu casa, que es el barrio, barrio Mataderos. Mataderos, está sí. a cuánto está de, del barrio obrero? Y está más o menos eh, no, 30, 40 cuadras de ahí. Está, está... bastante retirado, pero... Ellos fueron a pasear y siempre iban a pasear al barrio. Eh, ¿no Porque tu, tu barrio está alejado. Está es, alejado es una de la zona rural. Sí. sí. Y, y el barrio obrero es la zona del centro. La zona del centro, casi uh -huh. Entonces ellos estaban yéndose. ¿no? Para la casa, sí. Y a cinco cuadras... Eh, ellos ve, eh, Mi hijo me cuenta, el más grande, que tiene 18 años ahora, Daniel. Ellos... Eh, contaba él, me cuenta a mí, que veía gente que venían corriendo, pero ellos iban yendo para allá, y de allá venían para acá. en un en, Cuando ya se iban amontonando, dice que los policías empezaron a tirar tiros. Entonces Ismael iba de aquel lado, contra de la pared. Yo fui a ver a don, por dónde iba porque quería ver a dónde pasó. Y mi hijo venía bien así, y está el palo de luz, que se ve bien. Dice, mami, yo no quiero llevarte, me dice Daniel, para que vos veas a dónde eres, porque te sentí más mal, vos", me dice, pero yo quería ver. Cuando mi hijo siente el impacto, dice, que él lo sintió el impacto. Hasta ahora me queda grabado en la mente el, lo que yo le vi en el pecho de mi hijo. Es un, un ojito chiquitito. Hmm. En el pecho. En el pecho. Él vuelve y corre una cuadra, pero no le hablaba a mi hijo más grande. Mi hijo más grande corría al lado de él, pero él no le hablaba, solamente le miraba nomás. Eso es lo que me cuenta Daniel. Y él cae en la cuadra. Y cuando cae, le levantan otros muchachos para llevarle en la moto. Y él vuelve a caer, entonces para un auto, porque la ambulancia no le dejaban de pasar para que para ellos que lo lleven en la ambulancia. Cuando llega Daniel, me dice, mami, mami, le pegaron un tiro a Kokimes. me dice. Yo la verdad, lo, lo, creí, bueno, le habrán pegado en las piernas. Entonces subo en el auto ese, cuando me llevan al hospital, me abajo del auto y corro a la guardia yo. Y me agarra el doctor y me dice que espere 10 minutos afuera. Cuando sale el doctor me dice que ya no podían hacer nada. Lo único que quedó es abrir la puerta y de entrar. Pegar el empujazo a la puerta del hospital y de entrar. Cuando yo adentro, lo veo a mi hijo. Lo veo con la bala en, en el pecho, chiquitita la bala, porque no es grande, como dicen que es una tumbera. Si fuera una tumbera, creo que en el mismo instante me lo iban a matar. O sea que, que penetró y, y es un arma que está, se, se, se entiende que es un arma policial. Sí, sí. Después... Cuando los doctores le, le, le, porque después de ahí ya no me acuerdo más nada pero el, mi concuñado él habló con el doctor y el doctor le dijo que era que era una nueve hmm. o sea un arma posiblemente policial sí. Luego, luego de esa situación también hubo otro... Sí, otro, hubo un chico hubo que... Hubo chicos que estuvieron también este, con disparos de armas o balas de goma. En este caso sí. estuvimos también con TAER, ¿te acordás? Sí, eh, el pibe tiene 16 años, que vive en el barrio Quinta Cuatro, él perdió la vista. ¿Cómo quedó su ojito? Porque le, le, su ojo en su momento quedó debilitado. Es muy triste contar, pero la madre nunca se... Nunca se presentó, no sé si es por miedo o por temor, no sé. Viven cerca de ese barrio, así que me imagino que es por miedo. Luego, lo que contaba la mamá de Tar también era que luego de esa situación eh, la policía empezó a circular en el barrio. y Lo que pasaba siempre en el barrio es que la policía tiene una actitud para los chicos que están en el barrio, una actitud siempre agresiva. Sí, eh, más para lo. Eh, hermano, ¿cómo? Porque no tratan así, eh, no tratan como indios, paisanos, toba, Es como que nos discriminan. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. Poco a poco estamos perdi perdiendo las tierras. Nos sacan del barrio. Eh, venden, eh, hacen cava, nos sacan las tierras. O sea que siempre la policía tuvo una actitud más que agresiva, sino que era en connivencia también con varios vecinos. ¿no? Sí, Porque sí. Los vecinos también tuvieron una actitud poco solidaria. Sí, poco solidaria fueron. Y hasta hoy de así. En el Chaco se tapa todo. Uh -huh. Nada sale a la luz. Contame un poco de cómo era Coqui, porque también tuvimos la posibilidad de estar con la maestra de Coqui, la escuela de Coqui. Contame un poco quién era Coqui, porque también lo que pasó era que se, en ese momento se hablaron un montón de cosas que no eran verdad. Coqui, eh, al Coqui le gustaba jugar la pelota. Le gusta jugar básquet. Él era muy un chico muy dado. Se llevaba bien con la maestra, con el profesor de él, con la directora, con la vicedirectora hasta con la portera. Él si tenía que ayudar, ayudaba. Y la verdad, él, no solamente me lo mataron a mi hijo, me llevaron a mi compañero. Él te ayudaba también con la casa. Él era muy solidario. Hmm. Me siento a tomar mate y lo extraño. Cuando me siento sola saco una silla afuera y una silla más porque sé que me está acompañando. Él es el único que toma mate conmigo, porque los otros mis hijos no, no son materos. No son materos. No. Bueno, estuviste, viniste a, aquí a Buenos Aires eh, con Gonzalo. Vine con Gonzalo, mi compañero. te acompaña ahora? Sí, me acompañan. Eh, y que ahora vive, vive con vos, ¿no? Sí. Y también eh, va, a estar a, va a estar va a estar aquí. mi hija también igual. Va a estar a mi hija en esta en esta marcha, sí. que es contra el gatillo fácil. Algo pasó también ahí, porque vos no estabas, este, algo algo cambió, obviamente que perdiste, perdiste un hijo, sí. pero también pasó algo que te conectó con, con unas nuevas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué fue, ¿Cuáles fueron, por ejemplo, esas cosas? Eh, conocer, por ejemplo... Conocer a la... mucha es... gente eh, que me acompañan, no me siento sola porque veo muchas mamás que que están conmigo y yo estoy con ella eh, pidiendo justicia. Ayer tuviste un encuentro. Con Ayer tuvimos en un encuentro por, con, primera vez, por primera vez. Con otras mamás en, con otra en mamá. una situación parecida. Sí, eh, fue muy, muy cómodo, porque yo nunca anduve en, en esto y primero se me hacía difícil estar con ella, pero conocí muchos papás, mamás, hermanas, hermanos que están pasando por los mismos. Lo que están reclamando las mamás, los papás de chicos, sobre todo chicos y chicas que fueron asesinados por las fuerzas policiales es justicia. Sí. En, el caso, en el caso de Ismael... ¿Cómo, ¿Cómo está la situación hoy? digamos. ¿Se sabe algo más? ¿Ustedes pudieron avanzar con el caso? Avanzar, avanzar. Eh, el, el fiscal que tenemos nosotros ya en el Chaco, eh, no sé cómo llamarle. Debería investigar y debería investigar en favor de los ciudadanos, pero en este caso no está pasando eso. No, no, no pasa esto eh, el abogado... Cada que le pide es como que le traba todo. Como que le niega. Sí. Y yo más que eso le llamo que como que él está tapando. ¿Está tapando porque, porque vos crees que hay...? El Estado es... El Estado es responsable. El Estado es responsable de la muerte de mi hijo y ellos me lo mataron. No... Yo no tengo más dudas. Ya tengo esa... En este caso, ¿el, el, el municipio eh, te, da, te, te da una respuesta? ¿El Gobierno Nacional te da una respuesta? ¿El Gobierno Provincial alguna respuesta? El Gobierno del Chaco nunca se presentó. Eh, fui yo para hablar con él, con la concejala Macín. Y salió la secretaria y me dijo, no, mamá, ya te atendimos a vos. Cuando yo nunca hablé con él, cuando nunca me atendió. Sé que fueron familia impostores, que se hicieron pasar por abuelo, por tía. Yo no tenía esa fuerza todavía para ir a hablar, para ir a hablar con él. El... Hace menos de un año... De, sí. del asesinato de Ismael de Coqui digamos. o sea que es muy poco tiempo el que pasó para sí, pero ahora sí me, tengo la sensación de por qué viniste y porque vas a estar en una, en un, en una reunión importante hoy y en una, un pedido de justicia colectivo ¿eso te da fuerza? sí, me da fuerza me da fuerza para gritar y, y seguir luchando y seguir pidiendo justicia, porque sé que a veces dicen la gente, pidiendo justicia en la calle, ¿qué salen ganando? Pero no queremos más, no queremos que nos maten más nosotros hijos. Porque hoy pasó con Ismael, mañana. ¿Te fuiste enterando de más casos allá en el Chaco? Sí, en el Chaco, sí. Y todo se tapa. Nunca salen a la luz. La chica de Formosa. Uh -huh. y así... Sobre todo con los jóvenes. Sí. Eso se da también allá en el Chaco. Y la mayoría con los chicos. Cuando me decías que se sentían discriminadas y. Después también vos te sentiste también más cerca de, de la comunidad, de la comunidad com, de las comunidades de pueblos originarios. Empezaste sí, como sí. A, a transitar sí. ese camino. Sí. Contame un poco. Hace un mes atrás viajé a Río Negro al encuentro de las hermanas indígenas y creo que de ahí de ese viaje vine más fortalecida. Es como que las hermanas indígenas me, me permitieron toda su fuerza que ellas tienen, como yo le digo a ellas. Y más la fuerza de ella y más la fuerza de mis tres hijos, sigo adelante. Primero, los primeros días que me pasó de Ismael, sí. Fue un día muy. Era Pasaban los días y. Es como que no tenía ganas de vivir. Pero miraba a mis hijos y me volví a levantar. De ahí sacaba fuerza. De ahí sacaba fuerza y sigo, sigo sacando fuerza a, a atrás de ellos y sigo estando. Solo le pido a Dios que Dios me dé fuerza y mis dos angelitos donde ellos estén, que me sigan dando fuerza. Cada mañana que me levanto es un día más, y sigo clamándole a ellos. Porque yo digo, me preguntan cómo estoy, y es un día más. Un día más para levantarme, un día más para seguir, y así sigo. ¿Qué le dirías a otras mamás que pasaron por la misma situación, o que están pasando por la misma situación, que le diría, más a aquella mamá que, que callan, que denuncien, y que sigan adelante, y que sigan pidiendo justicia, porque si no callamos, es como que nos llaman cobardes. Y hoy le digo a la mamá que sigan adelante, porque yo hoy. Aprendí, y día a día estoy aprendiendo, que tengo que sacar fuerza. Fuerza para seguir. Fuerza para seguir pidiendo justicia y, y que pague el asesino de mi hijo. Sé que estando atrás de la reja, y no me va a devolver mi hijo. Pero me voy a sentir tranquila. Y me voy a sentir segura porque ya no va a matar más a otro chico. Porque así como mató a Ismael, va a matar a otro. Y sigue suelto. Y ese es el Estado. Sirven para matar. No sirven para cuidarnos. ¿Alguna cosa más que no te, te haya preguntado, pero que quieras agregar? ¿Alguna, ¿Alguna necesidad que tengan? Porque es un barrio que tiene dificultades, el año pasado se inundó. Digamos, eh, ¿Crees que eh, a través de esta entrevista podemos pedir alguna cosa más que ayude también a, a mejorar la, la vida? Y el gobierno del Chaco, el barrio Matadero, lo abandona la verdad le digo, el barrio Matadero está abandonado. El, el barrio Matadero de... es un barrio eh, de, de donde están los pueblos, ¿no? ¿Pueblos originarios? ¿Comunidad como No, no, no eh, vivimos eh, individual. Vale, no, no viven en comunidad, pero no. tienen casas, casas individuales. Sí. ¿Y los vecinos qué tal? Y los vecinos, somos todos unidos los vecinos. Y las veces que pedimos a nosotros, el barrio... Los políticos, el día de voto, te caminan kilómetros por, por el barrio. ¿Y después? Y después nos dejan con las promesas. Se olvidan. Cuando Pepo... Caminó, bueno, caminó, no caminó Pepo, caminó Liliana Monjanich. Ella prometió muchas cosas al barrio Matadero y allá no dejó. Yo estoy anotada en la vivienda del 2000, del 2010. Nunca salí para la vivienda. Ahí tengo los papeles amontonados. ¿Nunca fuiste seleccionada para tener una vivienda? Nunca fui. Pero ahora, por ejemplo, tenés... todos los años me decían, veniste, tal mes, sacá fotocopia y te queda con la copia. Bueno, me iba todas las veces que me iba, sacaba fotocopia. Tengo un montón así de papel. Mm. Y, y lo único que tenés de ingresos ahora es... Eh... La asignación de Gonzalo. la asignación ¿Y de eso depende tu...? Sí. Trabaja mi hijo Daniel. Bien. O sea que, nada, por suerte están tus hijos. Está Gonzalo. Está Gonzalo, Daniel. Y está es tu genial. hija también, que, sí. que vive en Rosario. Sí. Bueno, vive en Rosario. Ella vino a pasear y ahora vino para acá. Y acá me va a acompañar ella. O sea que hoy va a estar contigo. Sí. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo eh, que hayas venido a Canal Abierto. Eh, y que esta, esta tarde tengas ahí una, un gran encuentro y vas a recibir la solidaridad de mucha gente. Sí, creo. Sí, voy a recibir todo. El apoyo de todos, la mamá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por, por darme el espacio, por estar acá.